Pero ahora, de manera es decir, es un mercenario, que decía, es decir, está al servicio de, de, de, de, de, de quien pueda, de una otra forma, dar a su servicio como legislador o como representante Es decir, entonces, sí, no desaparece, es decir, tiene razón, el, el fascismo es la guerra de clase abierta y directa. Eh, empecé, empiezo con de, de la tarea del traductor, donde dice Benjamin, la traducción trasplanta el original a un ámbito lingüístico más definitivo. Potencia de justicia que anida de forma sutil, más frágil, la débil fuerza mesiánica anunciada por parte Benjamin en la segunda tesis sobre la historia se dejó intuir en una experiencia de traducción que hoy quisiera contar. Esta tiene lugar en el Instituto de Investigaciones Filológicas, en el marco de un proyecto que se llama Eteronomías de la Justicia del siglo de Microfía, solo corrimos. Se trata de la traducción del poema El Discurso del Indio, el penúltimo ante el hombre blanco, escrito en 1992 en árabe por el palestino Mahmoud Darwish. En ocasión del quinto centenario de la expulsión de moros y judíos de España, así como también de la conquista de América, en un libro de poemas dedicados a, al Andaluz, el poeta se dejó inspirado por la palabra del indio, recreando en un poema la famosa carta del jefe de Juan a al hombre blanco. Yo no me voy a meter para nada en que si es apócrifo o no, nada me importa para... El trabajo que estamos haciendo. Palabra de colonizado, el indio, prestada a otro colonizado, el poeta palestino. 1492 persiste en la memoria árabe como el exilio por excelencia y desde 1948 resiste a la narva palestina. Como es sabido, Benjamin reflexionó en torno a la tarea de traducir desde una concepción no instrumental del lenguaje, en la cual el traductor, lo cito, debe permitir que la lengua extranjera lo sacuda con violencia. La traducción de este poema, del árabe al español, se desarrolló de manera cooperativa y colectiva. Durante meses, los integrantes del proyecto nos encontrábamos con el poema, en su versión original, el árabe, que es la lengua materna de uno de los integrantes, y con las traducciones que teníamos en inglés y francés. Y por consenso, tras largas discusiones, fuimos eligiendo las palabras de acogida en nuestra lengua. Durante esta tarea, el español fue sacudido a tal punto por el árabe que se vio impedido abrirse, para multiplicarse en dirección a las lenguas de algunos pueblos originarios de México. Y cinco jóvenes poetas lo tradujeron, por ahora son cinco, pero esto sigue, al mazateco, al chinanteco, al mije, zapoteco y maya yucateco. El español, como antes de la expulsión de moros y judíos, simultánea en el movimiento del indio, fungió como un puente que posibilitó la traducción. Sirahuilla reveló el dolor y el amor del indio a la tierra desde la experiencia del colonizado, Hoy la palabra del indio retorna con esperanza al palestino. Si bien esta segunda etapa de traducción seguirá abierta, explicándose en hacia otras lenguas indígenas de todo el continente, paralelamente a ella está prevista una tercera etapa, que consiste en ir a la tierra del poeta para llevar de regreso a modo de ofrenda el musical. En la tarea del traductor, Benjamin describe una relación íntima a priori entre las lenguas, que no las hace extrañas entre ellos, ya que, palabras de Benjamin, prescindiendo de todas las relaciones históricas, mantiene cierta semejanza en la forma de decir lo que se puede. En el caso de la traducción plurilingüe y heterónoma del discurso del indio en México, el español, que es la lengua de la expulsión para unos y de la conquista para otros, surgió como un puente que revela las complicidades rítmicas y sonoras que hay entre el árabe original y cada una de las lenguas originales que son destinadas al Los testimonios de los cinco traductores poetas indígenas coinciden en que hallaron en el original una confianza debida a la afinidad que propició la convergencia de libertad y fidelidad en la traducción. Estos son todos términos que va tejiendo veñanes en el texto sobre la tarea este sí se ve, mi amigo. lo cito, la vida del original alcanza en las traducciones su expansión póstuma más vasta y siempre renovada. Y en este caso particular, eso se cumple a cabalidad, entre otras razones, porque cada nueva traducción a otra lengua indígena renueva y amplía el espectro del poema, tanto en su potencia poética como poética. El poema clama por el despojo de la tierra, en la cual el colonizador extranjero, cito a Bawisha, cada un pozo para enterrar al cielo en México se recibe entre muertes y desapariciones tantas veces relacionadas con la defensa de los ríos de las montañas, los bosques, las lenguas, los saberes el dolor de la tierra por una economía depredadora sostenida en la acumulación por despojos se deja oír en más y más lenguas incluso hasta el Vaticano de este tema. el clamor de justicia heterónima se potencia con la esperanza de que algún día, no muy lejano, esa minoría, ebria de dominación e ínfulas de un progreso desviado y suicida, puede escuchar la voz del otro multitudinario. Hoy su tan temida vulnerabilidad se refleja en el espejo de esta carta poema que quisiera compartir que es como una pequeña puerta por la que parece colarse la débil fuerza mesiánica. Evocando las tesis sobre la historia, podemos decir que la tarea de traducir el discurso del indio se realiza en un tiempo lleno. En la actualidad del poema, el pasado que nunca termina de pasar Irrumpe reclamando el derecho a ser redimido Porque sabe que el porvenir se encuentra desde siempre allí a la zapa Lenguaje y revelación se entrelazan en esta versión lineal Tal como pide Benjamin en su texto sobre el traductor. En este poema la débil fuerza de la traducción Se revela como potencia mesiánica, redentora, descolonizadora y a mí me gustaría leerles el poema, si me permiten. Esta es la versión en español, así consensuada. Pero esto es como un... Tírese después de... después de usarlo, porque la idea era que el árabe se conecte, se conecte con las lenguas de México, no, no justamente con el español, pero bueno, era el puente necesario. Discurso del indio, el penúltimo ante el hombre blanco. Más un hay un epígrafe del jefe Guamish de Seattle que dice ¿Acaso dije muertos? No hay muerte, sino un cambio de mundos? Hasta aquí, el epígrafe. Uno. Entonces, en el Mississippi somos quienes somos. Para nosotros hay lo que nos queda de la guerra. Pero el color del cielo cambió, y el mar al este cambió. Señor de los blancos, tú, señor de los caballos, ¿qué es lo que quieres de aquellos que van hacia los árboles de la noche? Elevado nuestro espíritu, la pastura sagrada en las estrellas, palabras que iluminan Si fijas tu mirada en ellas, habrás leído nuestra historia entera Nacimos aquí, entre el fuego y el agua, y renaceremos en las nubes A la orilla del litoral de la Pilázuli, después del día del juicio, pronto Entonces no sigas matando a la hierba Hay en la hierba un espíritu que defiende a nosotros y a la tierra Tú, señor de los caballos, enseña a tu caballo a pedir perdón al espíritu de la naturaleza por lo que has hecho a nuestros árboles oh árbol mi hermano, te han torturado como me torturaron a mí no pidas misericordia para quien a mi madre y a la tuya también el señor de los blancos no entenderá las antiguas palabras aquí en las almas libres entre el cielo y los árboles pero Colón tiene el libre derecho de encontrar la India en cualquier mar y tiene el derecho de llamar pimienta o indios a nuestros espectros también puede romper la brújula del mar para que se alinee junto con los erróneos vientos del norte, pero él no cree que los humanos sean iguales como fuera del reino del mapa lo son el aire y el agua. Y que ellos nazcan como nace la gente en Barcelona, aunque veneren al dios de la naturaleza que encuentran en todas las cosas y no adoren el oro. Y Colón, el libre, busca una lengua que no halló aquí, y busca oro en los cráneos de nuestros ancestros bondadosos, y tuvo su porción de lo vivo y de lo muerto en nosotros. Entonces, ¿por qué sigue con la guerra de exterminio desde su tumba hasta el final? Y nada queda de nosotros, salvo un ornamento para la ruina y ligeras plumas sobre los ropajes de los lagos. Aplastaste 70 millones de corazones, ya es bastante, suficiente para que regreses desde nuestra muerte como un rey sobre el trono de la nueva era. Pero no es tiempo ya extranjero de que nos encontremos como dos extraños en una misma era y en un mismo lugar, como los extraños se encuentran al borde del abismo. Para nosotros lo que es para nosotros, y para nosotros lo que de cielo es de ustedes. Para ustedes lo que es para ustedes, para ustedes lo que de aire y agua es para nosotros. Para nosotros lo que de guijarros es de nosotros y para ustedes lo que de hierro es de ustedes. Ven, compartamos la luz en la fuerza de la sombra Toma lo que quieras de la noche Y déjanos dos estrellas Para enterrar a nuestros muertos en la órbita Y toma lo que quieras del mar Y déjanos dos olas para pescar Y toma el oro de la tierra y el sol Y deja para nosotros la tierra de nuestros nombres Y regresa extraño Regresa a los tuyos y a la isla. Nuestros nombres Árboles hechos del habla divina Un ave volando más alto que un fusil no corten los árboles del nombre, ustedes que vienen en guerra desde el mar. No suelten sus caballos en llamas sobre la planicie. Para ustedes su Creador y para nosotros el nuestro. Para ustedes su fe y para nosotros la nuestra. Entonces no entierren a Dios en libros que como ustedes pretenden, les han prometido una tierra sobre nuestra tierra. Y no hagan de su Creador un chambelán de la corte del Rey. Tomen las rosas de nuestros sueños para ver lo que nosotros vemos de la felicidad. <coughs> y duerman bajo la sombra de nuestro sauce para que vuelen palomas, palomas como han volado ya nuestros buenos ancestros y regresaron en paz, en paz a ustedes los blancos les faltará la memoria de la partida del Mediterráneo y les falta la soledad eterna en un bosque que no se asome al borde del abismo y les falta la sabiduría de las rupturas, les falta una recaída en las guerras y les falta una piedra que no obedezca a la veloz corriente del río del tiempo les faltará un momento para meditar en cualquier cosa para que crezcan ustedes un cielo necesario para la Tierra. Les faltará un momento para vacilar entre un camino y otro camino. Les faltará Eurípides un día y los cantos de Canaán y de los Babilonios. Les faltan las conciones de Salomón sobre su lamita. Les faltará un lirio para la añoranza. Les faltará a hombres blancos una memoria para domar a los caballos de la locura y un corazón que rasguñe las piedras para pulirse al llamado de los violines. Les falta y les faltará el titubeo de la pistola. Pero si deben matarnos, no maten a las criaturas que nos han brindado su amistad. No maten nuestro ayer. Les faltará una tregua con nuestros espíritus en las noches estériles de lluvia y un sol menos ardiente y una luna llena menos llena para que el crimen aparezca menos festivo en la gran pantalla. Así que tómense su tiempo para matar a Dios. Bueno, Sabemos lo que esta ambigüedad lo de los cuentes ponte para nosotros. Un cielo que cae sobre nuestra sal le da descanso al espíritu. Un sábado se camina sobre el paso del viento. Una bestia, una bestia funda un reino en el vacío del espacio herido. Y un mar sale a la madera de nuestras puertas. Y la tierra no era más pesada antes de la creación. Pero algo semejante habíamos conocido antes del tiempo. Los vientos nos narrarán nuestro comienzo y nuestro fin. Pero nosotros sangramos hoy nuestro presente. Y enterramos nuestros días en la ceniza de los mitos. Atenea no es para nosotros. Y sabemos lo que preparó el amo metal para nosotros y para dioses que no han defendido la sal de nuestro pan y sabemos que la verdad es más fuerte que el derecho sabemos que el tiempo cambió desde que cambió la forma de las armas entonces, ¿quién levantará nuestras voces hacia una lluvia seca en las nubes? ¿quién lavará la luz después de nosotros y quién vivirá en nuestro templo? ¿y quién preservará nuestras tradiciones del rugido americano? les anunciamos la civilización, dijo el extranjero y dijo yo soy el amo del tiempo He venido a heredar de ustedes la tierra Pasen ante mí para contarnos Cadáver por cadáver sobre la superficie del la. Les anunció la civilización, dijo Para que viva el Evangelio, dijo Entonces pasen para que el Creador permanezca solo para mí Pues indios muertos es mejor para nuestro Señor en las alturas Que indios vivos Y el Creador es blanco y blanco es este día Para ustedes un mundo y para nosotros un mundo Dice el extraño palabras extrañas Y cava en la tierra un pozo para enterrar al cielo Dice el extraño palabras extrañas y caza a nuestros niños y a las mariposas ¿Qué has prometido a nuestro jardín extranjero? ¿Flores de lata más bellas que nuestras rosas? Sea lo que quieras ¿Pero sabes que la sierva no comerá el pasto si fue tocado por nuestra sangre? ¿Sabes extranjero acaso que los búfalos son nuestros hermanos y las plantas nuestras hermanas? No cabes la tierra aún más, no hieras a la tortura En cuyo caparazón la tierra duerme, la tierra nuestra abuela. Los árboles son sus cabellos y sus flores nuestra joya. Sobre esta tierra no hay muerte. Entonces, no cambies la fragilidad con la que fue creada. No rompas los espejos de su huerto. Y no sobresaltes la tierra. No le infringas dolor a la tierra. Nuestros ríos son su cintura y sus nietos somos nosotros. Ustedes y nosotros. Así que no la maten. Nos habremos ido pronto. Así que tomen su porción de nuestra sangre y déjenla como lo que es. Como lo más bello que Dios ha escrito sobre el agua. Para él y para nosotros Oiremos las voces de nuestros ancestros en los vientos Y escucharemos su pulso en los brotes de nuestros árboles Esta tierra es nuestra abuela, santa toda, piedra por piedra Esta tierra es una choza para dioses que habitaron con nosotros Estrella por estrella, iluminaron dominaron para nosotros las noches de oración Hemos caminado descalzos para tocar el espíritu de los guijarros Y caminamos desnudos para que nos vista el espíritu El espíritu del aire como mujeres que nos devuelven los dones de la naturaleza. Nuestra historia fue la historia de ella. Había para el tiempo, un tiempo para que naciéramos en ella y retornáramos de ella hacia ella. Devolvemos a la tierra sus espíritus poco a poco. Y preservamos la memoria de nuestros seres queridos en vasijas con la sal y el aceite. Antes colgábamos sus nombres en las aves de los arroyos. Éramos los primeros sin un techo entre el cielo y el azul de nuestras puertas y sin caballos que comieran el pasto de nuestros siervos en el campo, y sin extranjeros pasando por la noche de nuestras esposas, entonces dejen la flauta al viento, está llorando sobre el pueblo de este lugar herido, y llorará sobre ustedes mañana. Sí. Y mientras nos despedimos de nuestros fuegos, no devolvemos, el, no devolvemos el saludo, no escriban sobre nosotros los testamentos del nuevo Dios, el Dios del metal, y no pidan a los muertos un acuerdo de paz, ellos nadie quedó para anunciarles cómo hacer la paz consigo mismo y con nosotros. Y estaríamos aquí construyendo aún más si no fuera por los fusiles de Inglaterra y el vino francés y la influenza. Y viviríamos como es debido vivir junto al pueblo del ciervo y memorizando nuestra historia oral anunciaríamos la inocencia y los crisantemos. Para ustedes su creador y para nosotros el nuestro. Para ustedes su ayer y para nosotros el nuestro. Y el tiempo es el río, y al mirarlo fijamente ahoga en nosotros. ¿Acaso ustedes no memorizan un poco de poesía para parar la masacre? ¿Acaso no fueron paridos por mujeres? ¿No han mandado como nosotros la leche de la Perdón. ¿No han mamado como nosotros la leche de la nostalgia por la madre? ¿No se han vestido como nosotros de alas para alcanzar a las golondrinas? Queríamos anunciarles la primavera, entonces no desenfunden las armas. Hubiésemos podido intercambiar regalos y canciones. Aquí estuvo mi pueblo, aquí se murió mi pueblo. Aquí los castaños se esconden los espíritus de mi pueblo mi pueblo volverá en forma de aire, luz, agua tomen la tierra de mi madre con el poder de la espada pero yo no firmaré con mi nombre un acuerdo de reconciliación entre el muerto y el asesino no firmaré con mi nombre la venta de un solo palmo de espinas, de espinas alrededor de la linda y sé que estoy despidiéndome del último sol arropado con mi nombre y cayendo en el río sé que estoy volviendo al corazón de mi madre para que entres tú, señor de los blancos en tu era. entonces levanta sobre mi cadáver estatus de libertad no devuelvas el saludo y dije la cruz de metal sobre mi sombra de piedra. Pronto ascenderé hasta las cimas del canto. El canto de los suicidios colectivos cuando velan su historia lejana. Y soltaré en él los pájaros de nuestras voces. Justo aquí vencieron los extranjeros. Vencieron sobre la sal y el mar se confundió con las nubes. Y vencieron sobre la espiga del trigo en nosotros. Y extendieron los cables de teléfono y luz. Aquí el águila se suicidó de melancolía. Aquí nos vencieron los extranjeros. Y en esta nueva era nada quedó para nosotros. Aquí nuestros cuerpos se fuman, nube por nube en el espacio. Aquí nuestros espíritus titilan, estrella por estrella en el espacio del campo. Largo tiempo pasará para que nuestro presente se convierta en un pasado como nosotros. Marcharemos hasta nuestro fin. Primero defenderemos los árboles que vestimos y las campanas de la noche y una luna que deseamos sobre nuestras chozas. Y la indiscreción de nuestros siervos defenderemos el barro de nuestra alfarería, defenderemos, y las plumas del ala de los últimos años. Pronto construirán su mundo sobre el nuestro. y sus caminos se por nuestros cementerios hacia la luna artificial. Esta es la era de lo artificial, esta es la era de los metales, de un pedazo de carbón emergerá la champaña de los fuertes. Hay muertos y colonias, muertos y excavadoras, muertos y hospitales, muertos y pantallas de radar que capturan el número de muertos que mueren de una más de una vez en la vida que viven después de la muerte y muertos que crían la bestia de las civilizaciones con muerte y muertos muriendo para llevar cargando la tierra sobre sus bestias ¿a dónde, señor de los blancos, está llevando a un pueblo y al tuyo? ¿a qué abismo está llevando a la tierra este robot armado con aviones y portaaviones? ¿a qué ancho abismo están subiendo? para ustedes lo que quieran una nueva Roma, la esparta de la tecnología y la ideología de la Roma y nosotros huiremos de un tiempo para el cual todavía no hemos preparado nuestras obsesiones. Iremos hacia la patria de las aves como una parvada de seres humanos del pasado, divisando nuestra tierra sobre los guitarros de nuestra tierra, desde los huecos de las nubes divisando nuestra tierra, desde las palabras de las estrellas divisando nuestras tierras, desde el aire de las lagunas, desde el frágil grano del maíz, desde la flor en la tumba, desde las hojas del álamo, desde todas las cosas están sitiados blancos con muertos muriendo muertos en vida, muertos que retornan muertos que revelan el secreto entonces, den tiempo a la tierra para que diga la verdad, toda la verdad sobre ustedes y sobre nosotros y sobre nosotros y sobre ustedes y una hay muertos que duermen en cuartos que ustedes construirán hay muertos que visitan su pasado en el lugar que ustedes están destruyendo hay muertos que pasan por encima de los puentes que ustedes construirán hay muertos que iluminan la noche de las mariposas, muertos que vienen al amanecer para tomar el té con ustedes, calmos tal como los dejaron sus fu su fusiles. Así que dejen, huéspedes, el lugar, sillas vacías para los anfitriones, para que les lean a ustedes las condiciones de paz. ¿no? Este es el poema, el poema, escrito en árabe, por Darwish inspirado por la carta de en esta idea de que los palestinos son los niños de Panzaegui ¿sí? eh, a nosotros se nos ocurrió eh, darle un nuevo aliento a este poema y hacerlo, y hacerlo, eh, trasplantarlo, tra tra ¿no? como dice Benjamin, eh, a un ámbito lingüístico más definido <coughs> hacerlo traducir aquí eh, y esto, bueno, es la que como decía, hay cinco muy bien, muchas gracias. Ivana. Entonces, pasemos lo los diagnósticos o sea, igual, ¿no? Que al final hacemos la discusión si corta, y los comentarios, preguntas. Seguimos con Claudia Suprano Gross. que, bueno, nos conocimos hace sí. tiempo. Sí, como En un congreso de tibetín, que si les interesa, y a Roma, cada mayor hacen de una Solucionado todos los problemas. Cuando uno organiza eventos, sabe que si no fueran por los estudiantes que colaboran, no saldrían nunca a Entonces, quiero aprovechar para agradecer. Bueno, eh, sin ánimo de esperar más, eh, voy a empezar. En 1798, Henderson se preguntaba: ¿y para qué poeta sentía un menesteroso? Siglo sí, y medio después. Benjamin cuestionaba la base de la construcción de la historia al, afirma, al afirmar que no hay documento de cultura que no lo sea el tiempo de barbarie. La devastadora experiencia del Holocausto llevó a que en el 49 Adorno emitiera su citado hasta la saciedad dictum: escribir un poema después de Auschwitz que es un acto de barbarie. Un año antes, en 1948, Paul publicaba Todo es fuga, o fuga de la muerte. En 1960, Adorno matizaba. El sufrimiento perenne tiene tanto derecho a la expresión como el martirizado ya. Por eso quizás haya sido falso que después de Oswitz ya no se podía escribir ningún poema. Pero no es falsa la cuestión menos cultural de si después de Oswitz se puede seguir viviendo, sobre todo de si se puede hacerlo quien casualmente escapó y a quien normalmente tendría que haberlo matado. Drástica culpa la de que se salvó, como expresión que se le ha saltado por sueños como el del que ya no viviría en absoluto, sino que habría sido gaseado en el 44 y toda su existencia posterior no la llevaría más que en la imaginación, <coughs> emanación delirante de quien asesinado 20 años antes. ¿Pero, pero, pero, ¿no, puede la mesa? <coughs> eh, no, hay un problema con los cables y no podemos. No, no pasa nada. Sí, puedo hacerme aquí mientras esto y luego cuando sí, empecemos con las sí. imágenes. Te encantas. Yo no, te encanta. no ahora lo hago. La respuesta a la pregunta, el de Marian, entonces, se hace evidente. Para que puedas en tiempo menesteroso, para contar la historia de los vencidos, para testiguar, para actualizar el pasado, para asumir la responsabilidad del heredero que diría benjamín, la del superviviente que diría Don. Para dar voz a todos los que fueron enmudecidos por esa pérdida, a los que habían sido impune y lucrativamente privados de horizontes de realidad y de su correlato definitorio en la teoría. en definitiva, para hacer frente a la pérdida de la memoria. La idea de pérdida de la memoria es desarrollada justamente por Adorno, en una conferencia de 1959 titulada ¿Qué significa elaborar el pasado? Allí retoma el análisis realizado en 1920 por el historiador Hermann Heimberg en torno a la atrofia de la conciencia de la continuidad histórica alemana, a fin de poner sobre la mesa que el olvido es una forma de reivindicación de la conciencia y que el peligro que impera es el del fantasma de una humanidad sin memoria. Como no podía ser de otro modo, el análisis adormiado tiene como eje articulador la importancia de no olvidar lo acontecido en el holocausto frente a la creencia extendida de que el recuerdo demasiado concreto y tenaz de lo sucedido podría perjudicar el prestigio de Alemania en el extranjero. Justamente en esta coyuntura es donde el poema, el arte, tiene una potencialidad y poner un lugar privilegiado, en tanto forma que aún puede resistir a la razón identificante. En este sentido, podemos dar un paso más, y afirmar que es posible establecer una relación entre conciencia histórica, a partir de la memoria, y arte contemporáneo, que a su vez implica aceptar como mínimo tres aspectos. En primer lugar, un desplazamiento de la historia a la memoria, que encuentra en el arte un medio para recuperar las historias marginales, en segundo lugar, la presencia de una relación entre la reordenación de la noción de memoria y la ruptura de los relatos modernos, como bien ha estudiado Andreas Gisela. Por último, la necesidad de elaborar, a través del arte, un lenguaje que permita ensamblar mi experiencia con la experiencia de otros, aun cuando haya experiencias cuya naturaleza, aparentemente, impide que sean comunicadas. Es el caso de la experiencia de la violencia, cuya universalización está relacionada no solo con el peligro de banalización, sino también con la imposibilidad de construir una imagen de terror. En este sentido, la obra de arte se convierte en el único lugar donde la memoria o donde los eventos impuestamente olvidados pueden ocurrir, pero ya no a través de la representación, sino más bien a través de rastros y huellas que se manifiestan, evitando así la sobreidentificación mediante el uso de procedimientos ligados a la elaboración de fragmentos, como es el caso de la alegoría, el montaje y el índex, definido este último por Rosalind Krauss, como ese tipo de signo que se presenta como manifestación física de una causa, y cuya lógica implica la reducción del signo convencional a una huella. Si esto es así, el arte se convierte en testimonio, y el artista pasa a ser lo que Lawrence Lander ha definido como el testigo de la memoria, es decir, aquel que asume la responsabilidad respecto a la realidad testimoniada, aunque no haya sido experimentada por sí mismo. En estas coordenadas me gustaría analizar algunas de las obras de cuatro artistas colombianos, Oscar Muñoz, Juan Manuel Echevarría, Beatriz González y Roy Salcedo, todas ellas concebidas como actos desafiantes frente al olvido impuesto y, y su consecuente falsa conciencia. La obra de Aliento de Oscar Muñoz es una instalación eh, que consta de una serie de retratos impresos en fotocerigrafía con grasa sobre los tres contactos dispuestos puestos a la altura del observador. Los espejos aparecen vacíos a primera vista. El espectador se acerca y ve su propia imagen. Estuvo en el mar. El mar ¿estuvo, sí. Estuvo en el mar. Sí. Sí. Eh, el espectador ve su propia imagen se reconoce, a simple vista no hay nada más. Sin embargo, otra impresión se revela cuando el espectador acepta la invitación del artista a elegir su respiración sobre el espejo circular. En ese efímero instante, la imagen reflejada es reemplazada por la imagen impresa, fotografías tomadas de los obituarios de aquellos desaparecidos durante el año mundial que, retoman, que retornan fugazmente gracias al soplo de vida del observador. El contemplador se convierte así en un actor, en testigo. Su acción física conlleva la reflexión de que la memoria es ante todo un acto, no una postura. Convirtiendo el recuerdo en un modo de actualización de acá, que desde el presente percibe que, como diría Celan, todo poema, toda obra de arte, tiene inscrito su 20 de enero. Me refiero con esto a la estrategia poética que encierra el misterio del 20 de enero, aludido por Celan en el Meridiano, eh, que es también el 20 de enero la conferencia de la solución final, y que también es aquella que él cita constantemente en todos sus poemas e intervenciones, pues para aludir cómo el pasado siempre vuelve y que Derrida pues, ha estudiado en un extenso estudio sobre Fonseca a través del enigma de la data. Eh, digamos que lo importante de esta ilusión es que en la obra de arte que quiera aumentar un pasado a fin de intentar redimir, debe ser ante todo entendida como dialógica. No tiene ningún sentido que no sea entendida como una obra puesta para ser dialógica. En el, el aliento, el pasado es traído al presente tantas veces como el, el espectador esté dispuesto. La responsabilidad recae en él, no en la obra. Debe habitarlo de un índice secreto por el cual ambos se encuentran referidos a la redención y a contrarrestar la memoria excluyente de los vencedores. Por su parte, la pieza Regem NN de eh, Juan Manuel Echevarría parte de un trabajo de campo llevado a cabo por el artista en un pueblo colombiano llamado Puerto Berrío donde desde hace más de 30 años sus habitantes han rescatado restos de eh, desaparecidos por el conflicto armado, que son eh, doblemente desaparecidos. Por un lado, eh, por sus eh, victimarios, eh, los decapitan, eh, les quitan las huellas, y lo que intentan es que a través del río Magdalena, pues queden en el olvido. Y por otro lado, por el Estado, que los ha condenado a ser NLs. O sea, no hay ningún programa, son tantos, no hay ningún programa de... Y el reconocimiento de cuerpos, a nadie le interesa y su destino es el de las cosas famosas. Vamos a ver brevemente. Bueno, es que quería el, el proyecto Requiem, ya empezamos. Eh, está compuesto de dos piezas: una es una película que dura 60 minutos y la, el otro es una pieza que se traslada al museo. Entonces, pues quería mostrarles una imagen. Tengo el video ahí, pero no permitimos. Eh, porque claro, la pieza está compuesta, el trabajo el, después del trabajo de campo, Chevarría lo que hace es ya está, eh, empezar a investigar qué es lo que sucede en Puerto Verde. Eh, él se interesa por la actitud que tienen los habitantes frente a esta realidad. Frente al intento de los victimarios por eh, enterrar en el olvido a estas personas víctimas del conflicto y frente a la impostura del Estado del olvido a través de estos Ustedes como N, los habitantes los recogen los restos y los, eh, les hacen el, reto, el rito funerario, los entierran, les ponen nombres y los van a visitar constantemente. Entonces Echeverría, eh, en el documental, esto se trae simplemente para que lo conozcan, se puede ver online, eh, lo que hace es ver cómo ellos han donado el espacio de sus cementerios ante la cantidad de nenes que encontraban y en un acto casi poético de redención, decoran las tumbas, les ponen nombres, tienen la creencia de que además conceden milagros, de que eh, si sí, ellos van a reconocer la vida de otra persona eh, en una muerte que ha sido impuesta por la violencia pero sobre todo condenan el olvido al que lo somete el Estado eh, no te preocupes es igual, es solo un minuto pasar, tranquilo eh, bueno, como digo la pieza está compuesta por dos, por dos ramas ¿no? la primera parte es la película que se concluye en el año 2015 y eh, la otra es justamente la construcción a partir del ritual colectivo que los habitantes que eh, realizan eh, llevándola al museo esto le permite a Echavarría, a Echavarría duplicar el gesto es decir, eh, que el espectador cuando llega al museo y ve la pieza preferida pues se pregunta quiénes son qué es lo que sucede cuál, qué, quiénes son estos NNs que además tienen un nombre, porque claro el nombre se, lo inventa, se los inventan los, los habitantes de Puerto Rico entonces la pieza que lleva el museo o sea, esta es una fotografía del de cementerio que se puede ver, pues, cada uno escoge su es muerto pero no es un acto frívolo es, de, es casi de redención es un acto de como de resistencia justamente que a de ser postura eh... Si nos fijamos en esta, eh, la de, la, le pagan hasta la lápida. Es decir, Puerto Berrigo es un pueblo muy marginal y muy pobre de Colombia. Eh, y dicen, para alguien que no conocí, lo considero mi amigo, pues estuvo a mi lado cuando lo necesité. O sea, eh, hay una serie de relación con la memoria que no se puede desligar de la experiencia que estas personas están teniendo Obviamente lo que he hecho, lo que no es tanto en este gesto, sino, no tanto en esta pieza, sino en el gesto de las personas. Es decir, el acto de recordar no está en esto, sino son los seres humanos los que deben hacerlo. Si el ser humano no lo hace, da igual los monumentos que hay, da igual. O sea, la noción de anti-monumento contra monumento que se maneja mucho en el arte, en el, en el tipo de arte que busca abogar por una redención en un sentido benjaminiano, tiene este sentido. Si no hay quien recuerde, da igual cuántos obeliscos, si además a eso le sumamos que los obeliscos cuentan la historia de los vencedores, pues aún peor. ¿no? Eh, la llevada al museo es una eh, es simulación de lo que acontece en el cementerio en Puerto Berrío, pero pues obviamente genera el mismo impacto. Eh, digamos que la elaboración en este sentido de, eh, de esta pieza eh, recuerda un poco eh, esa, eso que decía Adorno, en el, en, su, en el texto que cité al principio, de, se intenta como disminuir la importancia por la preocupación de la imagen de Alemania y del extranjero. Eso lo dice Adorno literalmente. Eh, en Colombia pasa lo mismo. Hay tantos años de violencia, tanto miedo, que ha habido una superposición de publicidad, de viaja a Colombia, ya no te va a pasar nada. Ya. Y en lugar de promover un recuerdo y convivir con ese recuerdo a través de la redención, lo que se hace es intentar Minimizarlo lo mayor posible para dar una falsa sensación de seguridad y, una, y generar una falsa conciencia histórica. O sea, en el fondo, lo que están generando es lo mismo que Adorno y Jorge Jaime identificaban cuando decían que en Alemania nadie sabía que era Bismarck o Guillermo I y eran cosas que habían pasado recientemente. ¿Sabe? El problema es que este tipo de mecanismos, por miedo a la imagen de un país, eh, lo, a lo que llevas a la pérdida de la memoria histórica. Eh, en este sentido, pues digamos que. Eh, ambas piezas, pues eh, a la de la, no, la de Echavarría, se pues, asume la afirmación benjaminiana, de acuerdo con la cual la imagen del pasado amenaza a disiparse con todo presente que nosotros se reconozca en el de, evidentemente. La siguiente pieza, que me gustaría eh, comentar, pues sigue el mismo principio que hemos puesto a través del anonimato de las víctimas de la violencia, pero de modo inverso. Esta pieza eh, de Diego González, es una intervención artística en los eh, viejos columbares del cementerio central de Bogotá, donde se pone en relieve que a pesar del número de muertos producto de la violencia, el cementerio está desocupado. Eh, pues los cuerpos, a los cuerpos de las víctimas anónimas de la guerra les corresponden sus cosas humanas. Es decir, eh, lo interesante de este planteamiento es que cuando se encuentran los cadáveres en el río, el gobierno de o sea, no es que los de, eh, protagonistas del conflicto armado llámese parasitares, llámese guerrilleros los entierren en fosas comunes es el gobierno el que al encontrar los cadáveres, la práctica más común es la decapitación y el río eh, pero él es el ser gobierno es que los mete luego en fosas. entonces la reflexión de Beatriz González justamente eh, pues era como aquí tenemos un espacio de lugares vacíos para agregar el rito lo que va haciendo los de Puerto Berrío, en el caso de Echeverría, por ejemplo, y lo que hacemos es todo lo contrario, es no visibilizar esta situación. La intervención, eh, digamos pues que consiste en que estos columbarios vacíos pues son eh, intervenidos con ocho serigrafías hechas a mano, en negro sobre blanco, multiplican 8.957 copias. Es decir, doy la cifra porque son el número de columbarios vacíos que había en el cementerio central. Eh, que recrean escenas de traslados de cadáveres eh, propias de una narración de la época eh, postcolonial colombiana que narra cómo tenían que trasladar los cadáveres por el río Magdalena. No es eh, gratuito que justamente el pueblo del al que Echevarría hace su, su estudio sea justo el pueblo que colinda con el río Magdalena. Digamos que con esto lo que hace es crear como un espacio efímero de la memoria. Esto ya no está. Si no voy a Bogotá, esto ya no está. Pero además hay un elemento que a mí me parece muy interesante y es que el gesto o eh, esta intervención artística toma aún más sentido si tenemos en cuenta que pese a la cantidad de muertos que ha dejado el conflicto armado, justamente en este mismo lugar, en el año 2000, eh, se desalojaron cientos de tumbas de NNs. Es decir, en algún momento el gobierno se utilizó este espacio para eh, sepultar a NNs cuyos restos fueron a parar a fosas comunes, producto de un decreto de apropiación de espacio de la alcaldía con el único propósito de construir un parque que irónicamente lleva el nombre de Renacimiento, eh, y cuyo mayor atractivo es una estatua del gran Fernando Botero, como no podía ser de otra manera, convirtiendo un espacio de la memoria en un parque temático. O sea, el resultado es este. Y la gente pasa y se toma sus fotos, y hay un cementerio, o sea, un lugar de la memoria que es central para el conflicto colombiano. Allí reposaron durante años y se visibilizaron durante años para el de la violencia. Y lo que hemos conseguido es esto. Entonces, bueno, me parece interesante porque eh, esa intervención de nueve años después recuerda esto. <ríe> si bien es posible analizar más a fondo el trabajo de estos artistas en clave de algunos postulados estéticos tanto adornianos como niñablianos, en esta ocasión me gustaría centrarme más en la obra de Luis Salcedo pues en la intervención de la Salcedo reconoce explícitamente la importancia de la teoría crítica en la construcción de su discurso artístico la razón de esto es que su esposo es estudió alemán es su familia padeció el holocausto y él es profesor de literatura en Colombia la razón es de cómo ella ha tenido contacto a, a través de su esposo y de sus intereses artísticos pues por los textos de la teoría crítica en repetidas ocasiones Doris Salcedo reconoce que desarrolla su obra a través de largos procesos de reflexión, lecturas y nuevas experiencias, aunque siempre con la clara conciencia de la imposibilidad de plantear de forma adecuada los problemas que enfrenta. Por esta razón, sus esculturas e instalaciones son el resultado de la combinación de una experiencia vital que sea válida para todos, es decir, no se trata de simplemente hablar de la experiencia de la violencia en Colombia o del holocausto en Alemania, sino de generar experiencias que puedan ser compartidas que la reflexión pueda trascender esos casos particulares. Al final el problema es el mismo, estamos constantemente olvidando o nos están imponiendo el olvido desde fuera. Eh, la articulación de pensamientos de filósofos y poetas y escritores son para ella el único medio posible de construcción de una imagen. En este sentido, en el planteamiento de Salcedo, los textos utilizados no son un elemento suplementario, sino que son constitutivos. Pues tal y como afirmaría Jameson en alguna oportunidad, la prioridad de la interpretación política de los textos lleva a que esto sea el, horiz el horizonte absoluto de toda lectura y de toda interpretación. Teniendo en cuenta todo lo anterior, no es extraño que encuentre en la lectura de Primo Levi, Franz Rosenzweig, Hannah Arendt, Thomas Mann, Theodor Adorno y por supuesto Celan y Benjamin, entre otros, el sustento teórico de su proceso creativo. En una entrevista realizada por el periódico colombiano El Espectador, tras ser galardonada con el premio Velázquez de las Artes, Donizal se ha que el arte puede ser concebido como un contrapeso de la barbarie. Esta afirmación, casi de manera inmediata, a una cierta interpretación de la identidad entre cultura y barbarie, que postulaba Benjamin en su tesis sobre filosofía en la historia, de acuerdo por la cual no hay documento de cultura que no lo sea a la vez de barbarie. La cita benjaminiana, repetida hasta la saciedad, forma parte del cuestionamiento que el filósofo alemán hiciera de la noción del progreso, donde sostenía que la historia ha sido contada siempre por los vencedores y nunca por los vencidos. Esta lución a Benjamin no es azarosa, por el contrario, Salcedo encuentra en la lectura de la obra del filósofo las herramientas para teorizar y tratar en profundidad el tema de la memoria. Precisamente, la escultura colombiana encuentra en la interrupción del continuum de la historia, entendido como anticipación de una humanidad emancipada, la posibilidad de introducir el pasado en el presente interrupción que se consigue a través del arte en tanto escenario del instante en el que surge la memoria, en forma de testimonio. El pasado es incluido en el presente para evitarlo de ese índice secreto como pasaba con Muñoz de Chavarría. De ahí la necesidad de lo que ella denomina poética de la barbarie. Quiere decir, cito a don Sarcedo, que estamos contando la historia de los vencidos. La historia siempre la cuentan los triunfadores. Y aquí tenemos una perspectiva invertida. No tenemos ni arcos de triunfo, ni columnas de Nelson, ni obeliscos. Tenemos ruinas de la guerra y de nuestra historia. Esto nos lleva a trabajar en una obra que articule la historia de los derrotados. La manera como el artista concibe esto en su obra se ve claramente en la intervención urbana, acto de memoria, de 2002. Eh, pretende mostrar la necesidad de recordar uno de los eventos históricos pues más importantes de la historia colombiana, se trata de la toma del Palacio de Justicia por parte de las fuerzas del M-19. El Palacio de Justicia pues queda en una en la Plaza Mayor de Bogotá, que es la capital. Eh, aunque hay muchas teorías y si no me interesa entrar en ellas, eh, pues digamos que la que más se maneja actualmente es que fue eh, un poco tratada a través del narcotráfico con la intención de eliminar los archivos eh, que podían promover la extradición de Pablo Escobar. Entonces, eh, digamos que la investigación de la Ley de Reparación de Víctimas y del Centro de Memoria Histórica, lo que ha llevado a concluir es que Juan Escobar estaba directamente detrás de la, el M pues de la toma. ¿Del M-19? ¿no? Sí. ¿no? sí, pero bueno, yo no voy a, dejar, ¿eh? no voy a entrar en si el M-19 o no, pero en el caso de la toma, pues fue muy representativo. Este es el acto de Salcedo y voy a explicar por qué es importante. Eh, la toma del M19, simbólicamente, el Palacio de Justicia, o sea, no tengo que decir más, eh, tuvo como consecuencia la desaparición de más de 200 personas. Hoy en día no se sabe nada de esas, de esas desapariciones. Es conocido como el Holocausto colombiano. Esta es una imagen de archivo, Quiero, no sé si lo alcanzan a ver, pero acá no se entrando en el Palacio de Justicia quemaron a la gente por dentro y los que lograron destapar los mataron. No sabemos quién, pero el problema es que son los desaparecidos. El problema es que las familias reclaman a sus desaparecidos. ¿no? Eh, ¿En qué consiste? ¿Por qué Doris Alcedo se interesa por este tema? Esto ocurre en noviembre 6 y 7 de 1985. Eh, una vez termina la situación, el gobierno colombiano por decreto toma la decisión de derrumbar el edificio y construir una nueva. En el año 85, 86, 87, eso no importaba. Pero hoy en el año 2015, nadie sabe qué sucede ahí. Las nuevas generaciones ven un edificio distinto, que no tiene las huellas, ni una placa, ni unas huellas. Ni una... Entonces esto es una muestra de imposición del olvido por parte del gobierno, sistemática, para pretender una falsa sensación de seguridad y eliminar de la memoria pues uno de los eventos eh, más marcados de la historia de nuestro país. Porque claro, todos sabemos que cuando las personas llegan a la capital la gente se preocupa. Si pasan en la periferia no se preocupan tanto, ¿no? pero si pasan en la capital pues tienen un impacto mayor. Eh, ¿En qué consiste la pieza? La a ver si soy capaz. Este es el edificio nuevo, que como ven es completamente diferente, no guarda ningún tipo de relación... A ver, si tapas, tan eh, quiero que vean el, el video porque la pieza consigue ahora, perdón eh, bueno la pieza consigue eh, que la pieza consiste en que exactamente a la misma hora de que empezó la toma as, durante dos días y hasta que esta terminó empiezan a encender una a una sillas vacías el resultado es que al finalizar el acto lo que los eh, transeúntes ven es esto. Hay tantas sillas como desaparecidos de ese día. Es una obra efímera, es decir, no se compra ni se vende, no se puede trasladar a ningún otro sitio, solo forma parte de este monumento. Es un anti-monumento, es un reclamo contra la impostura del monumento. Eh, Doris Alcedo no la considera obra de arte. En sus entrevistas ella lo considera una intervención no para, como varias que ha hecho en casos específicos. Desde mi punto de vista es algo que he defendido en varias ocasiones, incluyendo la retrospectiva que le hicieron en Chicago hace poco, es que eh, esta, o sea, en uno de los textos que se citan en el catálogo, he defendido en varias ocasiones que este, esta pieza sí desde el punto de vista de la historia es mucho más potente como obra de arte que muchas de las que ella sí considera obras de arte. Justamente porque aquí se manejan por un lado el tema del antimonumento, pero por otro es de obligar al que el espectador recuerda y esa transmisión de histórica yo recuerdo eh, que cuando eso sucedió pues esto es en la mitad del centro de Colombia eh, donde todo el mundo va corriendo para sus trabajos y lo que uno se encuentra es que la gente se detiene a pensar en lo que sucede a preguntarse los niños pequeños le preguntan a sus padres es decir, ya no hay excusas para el olvido el olvido como en la pieza de Muñoz recae es en el que lo está contemplando no en la pieza o en el gobierno eh, bueno, quiere digamos que después de esta, de esta pieza ella repite el gesto en varias ocasiones y todas ellas tienen en su base la convicción inspirada en la lectura de Benjamin de que el artista observa desde el presente y el pasado y puede construir eh, cuando recibió el premio Velázquez claro, es, es una ceremonia con la monarquía española y esta cantidad de citas de Benjamin y Adorno generó mucho polémica, además de su saludo, que cuando llegó saludó buenas tardes a todos por igual, como un acto de resistencia frente a la monarquía. Eh, decía que Walter Benjamin pensó que los vencidos podíamos narrar nuestra historia y que ésta se podía construir desde el presente del historiador del artista que observa el pasado. El pasado no es algo dado, se construye en, un momento, en el momento de ser narrado. Esta perspectiva desde el presente permite que la memoria olvidada, la memoria reprimida, surja como una imagen otorgando así una oportunidad a todo lo que en el pasado fue aplastado, desdeñado y abandonado. El arte nos da tiempo para compadecernos del sufrimiento de todas las personas. Las experiencias que trato de señalar en mi obra no son anécdotas ni experiencias directas de la vida, son solo el recuerdo de dicha experiencia, siempre evanescentes, son el vacío generado por el olvido. En este sentido, el interés de sacerdo en Benjamin tiene su origen en ese desplazamiento de la historia a favor de la memoria, que encuentran en el arte justamente un medio. Por último, me gustaría analizar la pieza Shibboleth, no desde la relación de la obra con la y como he hecho en otras ocasiones, eh, sino eh, desde la concepción adormiana del arte auténtico o negativo, y, su, y la crítica que ya eh, realiza de este, pues para poner sobre la mesa algunas cuestiones. Shibboleth eh, es una pieza <coughs> diseñada exclusivamente para la Tate Gallery en el año 2007 de Londres, eh, para ser expuesta en el Turbing Hall, con motivo de una serie de invitaciones que realiza la TEC. Eh, la pieza eh, constituye una, o sea, se constituye a partir de pequeños bloques de cemento, todos elaborados en Colombia por eh, petición del artista, que fueron tratados uno a uno a Londres, ensamblados encima del suelo para generar un doble fondo, y generar un doble suelo de tal manera que cuando entra el espectador a la sala, una sala inmensa, cuatro veces este, este aula, lo que ve es una gran grieta que atraviesa todo el suelo de la sala. Es decir, en las paredes no hay nada, la obra es la gran grieta que hay en el suelo. Eh, esta grieta elaborada, pues en su origen está concebida como un alegato en contra de los procesos de exclusión migratorios que tienen lugar en diferentes latitudes el título nos da la clave. Shibolet, además de ser uno de los, bueno, uno de los títulos que en dos ocasiones utiliza Xeran, eh, alude al relato bíblico de acuerdo a la palabra de contraseña eh, para cruzar la frontera. Eh, es decir, había dos, para excluir a alguien de la frontera se le hacía pronunciar la palabra Shibolet. Aquel que la pronunciaba Shibolet podía pasar, aquel que, aquel que la pronunciaba Sibolet no podía pasar y era exterminado automáticamente. Eh, obviamente pues la, pieza, la pieza busca eh, configurarse, según Salcedo, como un enigma. Nunca se ha revelado cómo se hizo. No, siempre hay algo nuevo por descubrir. La pieza nunca termina, ahora van a ver por qué, eh, a través de procesos de mostración y ocultamiento, tal y como definiera Adorno a propósito del arte negativo o del arte auténtico. Adorno decía, todas las obras de arte y el arte mismo son enigmas. Hecho que ha vuelto irritante desde antiguas a sus teorías. El carácter enigmático, o su aspecto lingüístico, consiste en que las obras dicen algo y a la vez dicen no. eh, Enigmas, cuyo carácter es reconocido allí donde falta, decía Adorno. En el pensamiento. Es decir, en la reflexión que generan las obras, en tanto que enigmas o en palabras de Adorno, en la manifestación de sí mismas a través de residuos, huellas, que quedan en el pensamiento ante la contemplación. Pues, y si tu adorno, el contenido de verdad de las obras de arte es la solución objetiva del enigma de cada una de ellas. Pero esta solo puede lograrse mediante la reflexión filosófica. Esto y no otra cosa es lo que significa la estética. Del carácter enigmático de la obra de arte que debe, dejar, que debe promover la reflexión, se sigue según adorno la negación de la diversión y del placer. En tanto que divertirse significa estar de acuerdo. Es posible, eh, dice adorno, So, solo cuando se aísla y separa de la totalidad del proceso social, en cuanto se hace estúpida y renuncia absurdamente desde el principio a la pretensión ineludible de toda obra, incluso de la más insignificante, de reflejar en su propia limitación. Divertirse significa siempre que no hay que pensar, que hay que olvidar el dolor, incluso allí donde se muestra, decía eh, Salcedo suscribe estos principios y concibe que es preciso, pues que justamente, sobre todo en esta pieza, que el arte de que pensar. Es una pieza que además requiere que el espectador la vea de diferentes perspectivas. Sin embargo, la propia pieza de Salcedo, o la recepción que tuvo la propia pieza de Salcedo, pone en evidencia algunas de las críticas que ya Jaws había formulado a este postulado. Según Jaws, el gran problema de la teoría de la negación del divertimento de adorno consiste en que en la realidad, en la vida real, las cosas no son así las categorías de autenticidad y autenticidad negativo y positivo no son estables. Entonces lo que Jaus va a decir en términos generales es que una obra que pudo haber sido concebida como negativa en un proceso de recepción puede darse como positiva. Es decir, una obra en la que el artista a lo mejor no tiene esa intención, en el proceso de recepción del público lo que hace es subvertir la intención del artista y generar que la obra sea completamente positiva lo que comentábamos en el primer día en el arte se ve claramente cómo el capitalismo eh, la ideología eh, asume o subsume prácticas fundamentales y contestatarias o críticas eh... bueno, pues voy a poner el ejemplo de por qué esto sucede con esta pieza en la pieza como digo es esta. Eh... Decía Adorno, la experiencia artística solo es autónoma cuando desecha el gusto placentero. Esta es la cita que leí. Estas son fotografías de la recepción de esta obra. Entonces, sí, eh, gente tomando su una selfie divirtiéndose. Eh, el muñequito en la pieza. En la TED Gallery se vio obligada a poner un anuncio de cuidado. No se metan en la brienda porque gente nos demandó que un niño se fracturó un pie. Eh, porque lo, Es decir, esta es la recepción que tuvo esta pieza. Eh, decía hans Robert Chow, algo puede ser simultáneamente afirmativo y negativo, ese es el problema, según Taus. Y por tanto, hay que tener en cuenta que la historia de las artes no es continuidad de negatividades o negatividad progresiva como defendiador, sino es más bien pendular entre la función transgresora y la asimilación interfragmática. No me voy a meter en si ya si se entendió bien o no Adorno, toma algunas cosas y las fuerza, pero lo, se ven perfectamente en esta pieza. Es decir, eh, Yao no estaba tan alejado de la realidad, a lo mejor de Adorno, pero no de la realidad. Es decir, un artista que se declara adorniano, que quiere generar una crítica y dar que pensar, y esto es el tipo de recepción que su obra tiene. Eh, ¿Más fotos, Pues... El parque, el parque temático de, como si estuviera en Disney World o sea, no, ya voy a terminar un minuto eh, pero es que sin estas imágenes es muy difícil la reflexión eh, el parque temático pues bueno eh, digamos que esto pone en evidencia pues que en la, las categorías de análisis en la práctica no son tan estables eh, el arte eh, digamos que me gustaría recuperar a lo mejor algo que decía un artista colombiano en los años 60 Marcos Pina que decía el arte no solo debe dirigirse al lado sentimental del hombre, sino en primer lugar a su inteligencia, cuando nuestra sociedad salga de la barbarie y sus relaciones sean más inteligentes que la gente goce con el arte artístico, mientras tanto no esto ya lo decía Marcos Pina en el 60, el introductor del arte abstracto en Colombia, ahora sea, quiero decir hay una serie de, de reflexiones que vienen, digamos que ¿Cuál es la salida? A mí me gusta más la posición de Volker Kaisen. Dice, bueno, que considera que justamente la indeterminación de las obras de arte obligan al receptor a determinarse a sí mismo. Dime cómo te comportas con la obra de arte y te digan quién es. El espectador que no quiere pensar, que no quiere venir, que no quiere recordar, se va a comportar como un enfoque temático. El que quiera eh, entrar en la invitación del artista va a mirar más allá, lo que muy pocos ven. Es que eh, la grieta está formada por vallas fronterizas. Y ahí la alusión a los problemas de inmigración. Entonces, digamos que Doris Alcedo, en la retrospectiva que le hicieron recientemente en sus entrevistas, decía: el que quiere ver, ve. Y el que no quiere ver, se está definiendo a sí mismo. Eh, digamos que la noción de la obra de arte, entonces, que se maneja, pues es la que maneja Marcela, ¿no? De, de la obra de arte es como un mensaje lanzado en una botella con la esperanza de que llegue en algún lugar, pero no sabemos a dónde. O sea, es dialógica y esperamos que alguien lo lea. Para concluir, me gustaría decir que está claro que lo que nos tenemos en la realidad es que la experiencia de la violencia es sigue siendo una experiencia difusa, compleja y muy próximo del límite. Por ello, hablar de este horror eh, eh, a partir de representaciones a veces resulta insuficiente y todo gesto parece desvanecerse. Sin embargo, considero que lo único que queda es continuar la búsqueda de la traducción de experiencia en terror en un silencio que testigo mediante la sugerencia. Es decir, un arte que sugiere, no que dé todo dado, sino que de que pensar. Eh, es decir, abogar por un arte eh, que eh, suscite un tipo de memoria desde el presente en clave del futuro. Eh, solo así podremos evitar lo que el Gobán ha denominado la saturación de la memoria, o la memoria saturada, es decir, el exceso de memoria en el arte, que eso pues conlleva la banalización también del tema. Eh, eh, digamos que eh, solo así el arte podrá todavía, o aún todavía, hacer que lo olvidado intente agarrarlo por olvidar, lo, por olvidar mediante un desafío a la pérdida de la memoria, que, como afirma Héctor Abad Lince, grita voces que estamos en un mundo en el que, producto de la deshumanización de la violencia, ya somos en los que seguimos. Gracias. Muy, muchas gracias. Vamos a seguir con la introducción de Dalí López-Narán Sánchez Pacheco. Y ahí está el y va a hablar sobre la excepción usos de la teoría crítica en algunas subjetividades de la administración muchas gracias muchas gracias a los organizadores de este primer coloquio teoría crítica de las américas esta presentación tiene como finalidad Mostrar algunos usos y desusos de la teoría crítica en un caso muy concreto. La filosofía de la liberación. Y me parece que antes de entrar en materia, debería aclarar dos elementos que no puedo dejar sin explicación. Si bien esta presentación se titula Recepción y usos de la teoría crítica, en realidad se debería llamar Usos y desusos de la teoría crítica, pues el objetivo de esta presentación consiste en revisar cómo la obra del grupo de Frankfurt puede servir precisamente para lo opuesto, hacer que las contradicciones de la sociedad de clases cancelen elementos mínimos de una razón emancipadora y denostar al marxismo como herramienta de comprensión y análisis de la realidad. En este sentido, las tesis de los Frankfurtianos pueden usarse para justificar un discurso no dialéctico de la realidad conciliatorio y que tradicionalmente y que tradicionalmente emplean los grupos conservadores o reaccionarios es de esta manera que emplean frases tan enigmáticas dichos grupos reaccionarios o conservadores como conciliación de clases, comunidad que se organiza burguesía nacional o cristianización del marxismo el segundo elemento consiste en llamar filosofías con S para la liberación, resaltando el para Ello pone en discusión y diálogo, que de eso se trata la filosofía, el hecho de que existieron varias filosofías de la liberación y no una visión. Se busca superar la intención que muestra a este movimiento intelectual como uno. Todo lo contrario, fue algo complejo, rico, variado y abrevó desde distintas fuentes en los años 70 en la Argentina y en la actualidad. Para terminar mostraré aquello que llamo usos y desusos de la teoría crítica en algunas filosofías de la liberación. Queda establecido que habré de enfrentarme a tres temas espinosos. El primero consiste en mostrar los temores y las dudas que generarían las conclusiones de la teoría crítica en general y a la dialéctica de la ilustración como texto en particular. El segundo, tema consiste en romper que la idea, el segundo tema consiste en romper con la idea de que hay una filosofía de la liberación. La tercera tarea de esta investigación implica juntar los dos esfuerzos anteriores en la manera en que se dio una interpretación específica y quizás conservadora al pensamiento de la escuela de Frankfurt dentro de la llamada filosofía de la liberación. Mi metodología consiste en abordar los conceptos o temas filosóficos desde un lugar. Para hacerle justicia a la Escuela de Frankfurt, me pregunto por el contexto en que se generan las ideas. No trato a estas como si fueran datos aislados del positivismo lógico. Por ello, en mi exposición se verán datos que tienen que ver con las condiciones de posibilidad desde donde se genera el conocimiento. Primer punto. ¿Por qué dudaba por Heimer y Adorno sobre la recepción de sus conclusiones? Si bien es cierto que la dialéctica de la ilustración, en un sentido, representa un cambio con respecto a la obra de Forheimer y Adorno, ello tampoco significa el rompimiento con la temática previa a 1941. Es importante aclarar este punto y preguntarse, hacia, preguntarse después hacia quién va a dirigida la crítica de dicho texto. Dialéctica de la ilustración apareció primero en 1944 con el título Fragmentos filosóficos en una edición de 500 ejemplares fotocopiados. Fue hasta 1947 que apareció con el título actual y ya publicado. Esta última edición tuvo una segunda edición alemana en 1969. Asimismo, en 1966 apareció una traducción italiana que tuvo que esperar desde 1955. La primera traducción que se hace al castellano es tomada de esta edición italiana y se le conoció como dialéctica del Iluminismo. El traductor fue precisamente... H.A. Morena, y este es un dato importante, ¿quién fue H.A. Morena? De 1900, nace en el 23 y muere en el 75. Es un pensador que sostenía que en la América irrumpía el mundo en bruto. La, so la única solución era abrirse paso de esta vida animalesca a una, a una que verdaderamente se llamara vida humana. Hacer un parecido histórico y cultural del pasado en esta América sin cultura y así encontrar el propio estilo americano era necesario separarse de todo lo que representa América para construir una metafísica y responder a la revisión, y a la revisión sociológica que se estaba haciendo de la realidad, es decir, del marxismo. La, la lucha y la confrontación iba contra el marxismo. Este autor será seguido por Alberto Caturelli en su obra América Bifronte y la corriente de la filosofía de la liberación que sostiene esta postura, o sea, la tendencia populista que explicaré más adelante. Bueno, eso se puede ver en América, su pecado y sus exégetas, ex en Revista de Occidente, de 1965. Continuo con Jorge Agner y Adorno, y el problema de la dialéctica de la ilustración. Según la interpretación que hace el traductor Juan José Sánchez, en la edición de Trota, la espera que hubo para la edición alemana y la versión italiana, que se hace en el 55, pero después se posterga, entre otras cosas se debió a correcciones, pero sobre todo a dudas y temores que tenía por de que el texto fuera mal interpretado al darle una lectura al texto y a la realidad no dialéctica. Con ello, la fuerte crítica que hay en el escrito podría interpretarse como la cancelación del proyecto ilustrado y sus avances mínimos que precisamente eran, y esto era precisamente la propuesta de sus detractores románticos y racionalistas. Y cito... En la medida en que deja a sus enemigos la reflexión sobre el momento destructivo del progreso, el pensamiento ciegamente pragmatizado pierde su carácter superador y, por lo tanto, también su relación con la verdad. El fracaso del proyecto ilustrado significaría dejar el camino a otros tipos de modernidad, en donde no operan los elementos mínimos de la razón, e individualidad, sino sólo los que corresponden a la violencia y la brutalidad, como fue el caso del fascismo, o desde el lema nazi, tú eres nada, tu pueblo lo es todo. De ahí se explica que en el texto Eclipse of Reason, de 1947, eh, se tuviera la finalidad de aclarar algunos temas tratados en la Dialéctica de Ilustración, eh, el eclipse de la Razón después se va a por es una serie de conferencias que después se conjugan en, en un texto que se llama precisamente Crítica de la Razón Instrumental de For eh, y que pueden ser malinterpretados en el sentido de For Jaime y Adorno. Ya en el prólogo de 1944, en el 47 de la Dialéctica de la Ilustración, se reconoce el mérito del proyecto ilustrado por las libertades que había introducido en la sociedad, y dice, no albergamos la menor duda de que la libertad en la sociedad es inseparable del pensamiento ilustrado, pero creemos haber descubierto con igual claridad que el concepto de este mismo pensamiento, no menos que las formas históricas concretas y las instituciones sociales en que se ha inmerso, contiene el germen de aquella regresión que hoy, se, que hoy se verifica por doquier De este modo, la crítica a la racionalidad ilustrada que, aunque demoledora no significaría desechar dicho proyecto, ya que es el mismo proyecto ilustrado el que conlleva la posibilidad de la emancipación. Y cito, se trata de que la ilustración reflexione sobre sí misma si se quiere que los hombres no sean traicionados por entero. No se trata de conservar el pasado, sino cumplir sus esperanzas. Esto es de Juan Jaime y Adorno en el mismo prólogo. Por otro lado, con respecto a la crítica al marxismo, los elementos que aparecen en Dialéctica de la Ilustración, como es el mito y la ilustración, no significa que la lucha de clases como categoría hubiera abandonado. Lo que están cuestionando los autores es la vanguardia revolucionaria, los planteamientos del materialismo histórico y las razones por las que la revolución no llegó y, si sí, el proletariado se incorporó a las filas de la extrema derecha. Cito, Dialéctica de la Ilustración representa una dialéctica histórica de la razón originada en la negación del mito solo para retornar otra vez al mito en los tiempos modernos. Con esta, noción estaba desde el, perdón, con esta noción estaba excluida de la descripción marciana de la historia como lucha de clases. El estudio ha sido interpretado como un punto de viraje en la teoría, en la teoría del Instituto de Franco. Continúo. El viraje es solo la afinación de las categorías de estos autores que se dieron cuenta que el proletariado y su situación había cambiado. En la década posterior a la Gran Guerra, el problema era el mundo burgués que enfrentaba al sujeto con el producto de su trabajo, en donde este mismo mundo se encontraba en ruinas. Para la década de los 40, el problema consistía en que los mecanismos que hubieran servido para la emancipación en dicha sociedad estaban al servicio de la extrema derecha fascista o nazi, y la izquierda en general se había paralizado, sea la reformista, la ortodoxa o incluso la revolucionaria como no soviética. Por tanto, de lo que se trataba era de desenmascarar cualquier argumento que construyera el futuro como progreso. Cito. Las fuerzas revolucionarias han sido afectadas por el proceso global de producción y han cambiado no menos que la ideología a la que se debían". Esto está en, en el concepto de la educación en y por el de Por otro lado, y según Ruth Morse, comentarista de la dialéctica y de todos los temas de la Escuela de Frankfurt, el texto de dialéctica de la ilustración venía a ser la culminación de la temática expuesta en la idea de historia natural de Adorno, es un texto de, 30, de 32 me parece. Los momentos de la historia dinámica, cito Adorno, los, los momentos de la historia dinámica y del mito estático se yustaponen para otorgarle el significado crítico al presente. La razón era criticada en tanto mito mientras... El progreso técnico era visto como retorno de lo siempre idéntico, y el por la violencia infligida a la primera naturaleza material. Si en la idea, refiriéndome al texto de Adorno, a la idea de historia natural, se anteponían elementos opuestos para criticar el presente, en la dialéctica de la ilustración se hará, un, se hará, un, se hará uso de pares de opuestos, es decir, magia, ciencia, ilustración, mito, moralidad, barbarie, progresión, regresión con la finalidad de formar modelos que permitan exponer las contradicciones del presente y con ello criticarlo. Esto indica que lejos de haber una ruptura con el trabajo previo de los autores, lo que sí hay es una profundización en la línea temática que se venía trabajando. De la misma manera que eh, el origen del drama barroco alemán de Walter Benjamin incluyó el texto de Adorno, en este de la idea de la historia natural, en el caso de la dialéctica de ilustración, la influencia vino de las tesis de filosofía de la historia que dejó Benjamin antes de morir. Con estos textos, Benjamin trasladaba la problemática de la sociedad estructurada, según la mercancía, a la crítica de la historia como progreso, lo cual justificaba en los movimientos obreros la línea dogmática del marxismo reformista, ortodoxo y revolucionario. Mientras en la derecha alemana el progreso era, posibil era la posibilidad de contar con una, con una nación sin la, sin la contaminación de otras razas, en el capitalismo significaba el acceso al bienestar a través de la novedad de la mercancía. Para concluir este apartado, se dirá que si bien el texto de la dialéctica de la ilustración es demoledor del proyecto ilustrado, no lo cancela. La intención de los autores era rescatar la ilustración y su potencial emancipatorio. La posibilidad de que el texto de la dialéctica de ilustración fuera leído como si se descartara de todo el proyecto ilustrado venía del pensamiento conservador y reaccionario que veía en el liberalismo y en el capitalismo la pérdida de la comunidad, de los valores culturales, la raza, el lenguaje por una cultura totalmente diferente. Adorno y Horkheimer tenían la experiencia de la extrema derecha, pero también la lectura heideggeriana que cancelaba y no recuperaba algo o nada de la modernidad. En conclusión, existía la posibilidad de que este texto fuera leído reaccionariamente. No es sospechoso que una crítica no marxista al capitalismo se nutra de Heidegger como base primera. Como bien lo señala Horacio Cherruti, Pulver, al referirse a un sector de la filosofía de la liberación, y cito a Cherruti, llegado el momento de avanzar un paso en este programa, en el programa de la filosofía de la liberación, la carruz de Cherruti, no queda más que echar mano a lo más reaccionario del pensamiento europeo. Segundo punto. Filosofía de la liberación o liberación del filosofar. «Me resulta difícil hablar de una filosofía de la liberación cuando existieron antecedentes, autores, intérpretes, obras o un contexto político que refiere a una multiplicidad de posturas alrededor de algo que tuvo su centro, aunque no solo, en la Argentina en los años 70». Mi planteamiento se apoya, para decir que hay varias filosofías de la liberación, en lo que afirman tres autores totalmente diferentes. Adrián Arpini, en su artículo «Los usos de Hegel a propósito de la necesaria ampliación metodológica», en los inicios de la filosofía de la liberación, remarca la necesidad de, separar, de superar una visión que homogeniza las posturas en una sola o en un solo autor. Porque hubo una serie de voces diversas que discutieron, publicaron y tuvieron distintos medios de difusión sobre el filosofar desde la América. Las nuevas posturas sociales como la teoría de la dependencia, los cambios en la Iglesia alrededor del Concilio Vaticano II, la teología de la liberación, el tema de la liberación de los pueblos latinoamericanos, el eurocentrismo, etc. Otro autor, como Juan Carlos Scanone, por su parte, reconoce al menos que existe una división en la filosofía de la liberación en función, al problem en función del problema del populismo y con respecto a la ontología o la dialéctica, cualquiera de las dos, y como disruptiva. Scannoni reconoce este, esto último a partir de la obra de Horacio Cerruti. El tercer autor es el mismo Horacio Cerruti Bulberg, quien es el primero en abordar el problema sobre las filosofías de la liberación o para la liberación en su texto clásico de 1983, Filosofía de la liberación latinoamericana. Cherruti tiene el objetivo de superar la ignorancia alrededor de los antecedentes de un movimiento intelectual tan variado, como si solo fuera la obra de un solo hombre, Ahora explicaré por qué. La necesidad de hacer una clasificación no tiene que ver con encasillar a los pensadores, sino darles un poco de claridad a algo que se decía de liberación, pero no apelaba a las herramientas habituales de un pensamiento liberador. Usted estoy pensando en ellos, por eso lo dejo entre paréntesis, o se hacían hacía estudios indigenistas desde una lectura heideggeriana, Rodolfo Günther o se decía que la burguesía nacional era buena frente al capitalismo extranjero, etc. También había escenarios políticos y sociales que hacían más difícil ver lo que estaba en juego. El gobierno de Juan Domingo Perón del 73, las formaciones guerrilleras pro-peronistas, montoneros, o los no-peronistas, el ERP. Todo ello llevaba a hablar en el ambiente argentino del peronismo ortodoxo y peronismo izquierda ellos sin mencionar toda la gama de posturas que se dieron alrededor del Concilio Vaticano II, la Conferencia Episcopal de Medellín del 68 y la de Puebla del 79, que dieron origen a la teología de la liberación con su llamada opción por los pobres en América Latina. Mención aparte significará el proceso de reorganización social de los militares argentinos del 76 al 83. Aclarado lo anterior, se puede observar que... Pues se puede observar en el inicio de la filosofía de la liberación dos tendencias claras, siguiendo la clasificación que hace Charruti y Mulder. Estas están a su vez subdivididas y ello ayuda a entender los enfoques de los pensadores. La división está basada en las posturas alrededor del populismo, el marxismo, lo que se entendía por liberación, el rechazo o no de la dialéctica de Hegel, etc. Si recientemente se ha escrito, publicado, o dicho algo diferente, aclarándolo o no, o como si nunca se hubiera sostenido, eso ya es otra historia. La primera tendencia de extracción peronista ortodoxa y con posturas políticas de derecha, Cerruti le llamó de la ambigüedad concreta. El mejor ejemplo de ello sería Günther Rodolfo Kusch, hijo de inmigrantes alemanes, trabajó en el antiplano argentino y boliviano con los aymaras. El objetivo era traducir en la obra de Kusch, bueno, su objetivo, era traducir en términos heideggerianos lo que aquellos querían expresar. El otro subsector que se mueve entre ambigüedades, pero sus posiciones políticas se quedan en nivel del pensamiento dentro del populismo, eh, perdón, dentro del populismo peronista. Cherruti los denomina de la ambigüedad abstracta. Tienen mucha influencia de Heidegger, vienen del pensamiento católico popular y algunos son jesuitas. Los representantes de este subsector son Juan Carlos Escalone, Enrique Dussel y Osvaldo Ardínez, por decir algo nada más. Escalone es un teólogo jesuita y representa la teología popular, una de las cuatro corrientes al interior de la teología de la liberación, y junto con Enrique Dussel ofrecen un método llamado analéctico. No voy a entrar ahora sobre el método analéctico porque eso ya es otra, otra discusión. Sin embargo, digo que servirá para comprender el método analéctico, para comprender la realidad latinoamericana del pobre. En el caso de Dussel, la influencia de Heidegger es fuerte, aunque él menciona un giro antropológico en el que descubre el pensamiento de y con ello lo que denomina la mirada del pobre. En los escritos de los años 70 es claro su antimarxismo, justificando este por su lectura soviética. luce lo dice una y otra vez, yo solo conozco la lectura soviética eh, y eso es lo que acerca del marxismo, no me interesa lo demás y tengo la, tengo la preferencia. En respuesta al libro de Cerruti de 1983 Dusen decide aclarar el concepto de pueblo para separarse del populismo y según él superar la categoría de proletariado y lucha de clases, de ahí sus tres libros clásicos sobre marxismo que son la producción teórica de Marx del 85, hace un martes conocido del 88 el último Marx y la liberación latinoamericana del 90 Osvaldo Ardiles también tuvo acercamientos al catolicismo, pero él profundizó en sus estudios en la teoría crítica, en su famoso artículo, El pensamiento dialéctico marciano en Alemania de los años 20, de 1973, en donde trata de hacer una reconstrucción del marxismo no soviético en abierta diferencia con lo que hacía Dussel en aquel tiempo. Este sector seguía la idea de la comunidad organizada de Juan Domingo Perón, de 1947. Eh, es el texto de comunidad organizada al que me refiero como fórmula para la liberación de América Latina. La tesis central del texto de Perón, o asignado a Perón, consiste en romper con todo pensamiento que destruya la armonía de la sociedad, pues la finalidad es hacer una alianza entre los distintos sectores sociales. Esta conciliación va más allá de los intereses de clase y ayudaría a fortalecer a la burguesía nacional, que es mejor frente a los abusos de la burguesía imperialista. Representativamente, el peronismo ofrece un canal directo, no es ya el liberalismo representativo y democrático, sino todo se da a través de la comunidad que se organiza y hace sentir su voz. Osvaldo Ardiles dice al respecto, esa es una entrevista que le toman a Ardiles en el 2001, la propuesta era que había que buscar bases de sustentación nuevas, continúa Ardiles, la de los partidos políticos no nos sirve, explicaba Perón, que el peronismo. Ardiles dice, a Perón se le ocurre hacer una adaptación del fascismo italiano, pero por otro lado, establecer un pacto social con todos los trabajadores a través de un movimiento de masas y no de partidos. Cierro la cita. El resultado fue muy bueno para Perón, pues se respondía a las necesidades inmediatas de la gente. Esta le reconoce como líder carismático que de lucha contra el capital. Incluso si podemos escuchar en YouTube la marcha peronista, está esta frase: contra el capital. Por ello es que no requiere la total fasciste, fascistización del país. Los trabajadores le depositan la representación total. Al final el problema fue con las clases altas y el alto clero. En conclusión, lo que sí les tocaba peor era el marxismo y algunas ideas emancipatorias del liberalismo. Todavía la presidenta Cristina Fernández se expresa en estos términos eh, parecidos como lo ha cuando era senadora en el 2007. Y dice Cristina Fernández en el 2007. Un senador socialista francés me preguntaba en París... Febrero, ¿qué pasa en la región? Hay un giro hacia la izquierda. Yo le decía que es mucho más simple. Ahora los gobernantes en América Latina se parecen a los gobernados. Yo no sé si será a la derecha, al centro, a la izquierda o al fondo, pero me parece que sí hay una nueva realidad latinoamericana. Cierro la siguiente. El problema del populismo es que su lenguaje demagógico no puede ver, perdón, no, no puede ver o u oculta los intereses que se mantienen en las clases. Juega al pluriclasismo, pero las diferencias sociales se mantienen y se hacen difíciles de erradicar. La segunda tendencia se desmarca y es crítica del populismo peronista, ya cortando con lo de la liberdad abstracta y la liberdad de... De concreta. Hablo sobre el segundo sector de la filosofía de la liberación. Este segundo sector tampoco opta por la ontología o por el catolicismo. De este sector hay una división más. El primer subsector sería el llamado historicista, que desde una lectura de Hegel recupera todo el pensamiento extrafilosófico latinoamericano y le da un nuevo sentido. No lo desecha, no lo desecha como si fuera literatura, mitología, no, le da un sentido y le da un valor filosófico a toda esta tradición de historia de las ideas. Asimismo, lo que se trabaja en la región, es decir, no solamente se trata de leer a Heidegger o a Marx, sino cómo es recibido en la región, cómo se le interpretó, quién le interpretó. Eh, el mejor representante de esta corriente fue Arturo Andrés Roy. El último subsector del sector crítico del peronismo, o de la tendencia peronista, lo representa la clasificación, se repre perdón, lo representa, eh, la clasificación llamada problemática. Este subsector tiene como principal preocupación estudiar las condiciones de posibilidad del pensamiento desde dónde se construye un proyecto filosófico como una filosofía de la liberación. Su principal tarea es la metodología y con ello aclarar desde dónde se escribe, cuál es el contexto del autor, trabajan desde un marxismo crítico y el enfoque de la liberación se sitúa en los temas de la lucha de clases y las distintas formas de liberación, entre ellos la utopía, trabajan mucho el tema de la utopía. En ese sector el representante más conocido o identificado es Horacio cherruti Bulberg. La pregunta que queda es la siguiente, ¿puede haber filosofía de la liberación con temáticas de la liberación pero recurriendo a lo más reaccionario de la tradición con la filosofía? ¿O la filosofía de la liberación consiste en usar contenidos pero de una forma diferente en el que la actividad filosófica no parta de cero sino que retome lo que se ha hecho y mire los contextos en que se ha producido el pensamiento? Último punto, es para terminar la, la participación. Anticapitalismo no marxista. En este contexto expuesto, ¿por qué era importante la teoría crítica para el sector populista de la filosofía de la liberación? Porque ambos criticaban al marxismo, pero no fue lo mismo. Mientras que en la teoría crítica el debate se abrió a los tres grandes sectores del pensamiento marxista, es decir, al reformista, ortodoxo y revolucionario, en el sector populista de la filosofía de la liberación, se atacaba al marxismo soviético y de ahí a todo marxismo posible. Si la teoría crítica remarcaba los errores de la izquierda, su crítica no dejaba de ser desde el marxismo. Por ello gente como Horkheimer, Adorno, Marcuse o Neumann son parte del marxismo crítico. En cambio, en el sector populista de la filosofía de la liberación, la idea era atacarlo. ¿Por qué atacar el marxismo? Por dos razones. La primera, porque contraviene el populismo peronista, como les puse arriba. La segunda, porque se trataba de superar cualquier tendencia eurocéntrica en la reflexión y solución a los problemas de América Latina. Y voy a explicar con un silogismo muy simple cómo es que pensaba. Europa es imperialista, el marxismo es europeo, por lo tanto el marxismo es imperialista porque viene del centro hegemónico de dominación. Lo anterior era reforzado por la experiencia del socialismo real en la Unión Soviética. Y aquí abro una pequeña cita eh, que comenta Dussel con eh, respecto a una, un trabajo que él tiene sobre modernidad y estos barroco en la filosofía de Bolívar Echeverría, está publicado en la UAM, esta palabra. Dice Dussel en 2012, Dussel mantiene esta postura sobre el eurocentrismo, en 2012, permítaseme algunas referencias a mi propia vida a fin de situar cierto paralelismo con la vida de, de Bolívar Echeverría. Que me permita en la segunda parte plantear algunas preguntas para continuar un diálogo creativo que es diferente del que puede elaborar un autor de origen europeo, y esto está citado así como, así está citado por Dussel, entre paréntesis, como Stefan Gandler en su magnífica biografía Marxismo crítico en México. Dos puntos: Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, año 2000. Esto lo escribe Dussel en Modernidad y estos Barroco, en la filosofía de Bolívar Echeverría. Esto le da peso al silogismo que acabo de, de mantener, porque era un silogismo que ellos, ellos establecían. Bueno, pero este silogismo no lo aplican cuando este sector de la filosofía y de la liberación desconocía toda la tradición de las, de las historias de las ideas producidas en la región. Creo, ello, creo que ello se explica por la aceptación y buena recepción que tienen del pensamiento de H.A. Murena, como comenté acerca del parricidio en esta América bruta. Rodolfo Gimter Kusch, en su filosofía de la interculturalidad, apela como, apela como todo el sector populista a un discurso sin contexto. Refiriéndose a su obra clásica, el pensamiento popular indígena en América, dice, en el presente trabajo no quise tomar en cuenta tampoco los últimos aportes de la antropología y la psicología. Asimismo, antepone la cultura sobre la sobrevivencia cuando dice, la indigencia de no comer constituye una indigencia menor, que en todo caso se encuadra dentro de una indigencia mayor, que es la de estar existiendo. Y añade, a nivel etnológico, se prueba que el problema no es el comer sino el de recobrar la dignidad del comercio. Ese es el problema de Cuba. Y este es el problema de nuestra América Sudamericana. Cierro la cita. Todas estas citas se pueden entender desde un encuadre, desde un encuadre que parte de lo bien estructurado de lo bien construido que puede estar el discurso, pero en nada se apela a los contextos que nos permiten comprobar dichas aseveraciones o poner en tela de juicio esas aseveraciones. En el caso de Enrique Dussel, menciona que la filosofía de la liberación es deudora de la teoría crítica. Esto lo comenta mucho en su libro, en su libro clásico, el clásico, El Amarillo de Trota Ética para una filosofía de la liberación. Eh, y en ese sentido muchas de las hipótesis de los Frankfurtianos que eran sostenidas por él desde su Para una ética de la liberación latinoamericana, es otro libro del 73. Sin embargo, en esta obra del 73, comenta la incapacidad de la teoría crítica para afirmar el rostro del otro, pues este solo se da a un nivel de la exterioridad transontológica, -trans mientras la escuela se... Te